En Página Provincial les ofrecemos imágenes de la visita que ha realizado el presidente de la Diputación Provincial, José Luis Vega, a la comarca de Molina. El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, ha completado este fin de semana varias visitas pendientes a pueblos de la provincia. Este sábado la alcaldesa de Orea, Marta Corella, recibió al presidente en el ayuntamiento del municipio para presentarle las líneas de actuación que quiere llevar a cabo en el pueblo. Pudieron pasear por las preciosas calles empedradas mientras despacharon los principales asuntos de interés. Igualmente visitaron la sede taller de la Asociación de Mujeres de la localidad que ha puesto en marcha la marca de productos del Bosque a tu Casa para promocionar la materia prima de la zona. A continuación le siguió un encuentro con el alcalde de Checa, Jesús Alba, y con el equipo de arqueólogos que trabajan en el yacimiento de Castilgriegos. Allí se comprobaron cómo avanzan las labores de este importante complejo arqueológico de tiempo de los celtíberos. La jornada concluyó con una mesa en Molina de Aragón, en la que participaron los presidentes de las Mancomunidades de la Sierra, del Río Gallo, Campo Mesa, la Sexma del Pedregal, Alto Tajo y Sierra Ministra.